A ver, yo entiendo que la gente de Boca esté recaliente por el penal que dicen que no fue y demás. ¿Fue penal o no? Fue penal. ¿Fue penal o no fue penal? es no, discutido. No, ¿Hoy, no pero, hoy más ah, que me nunca. La no, que no, a ver, la la camiseta. Grave. Me la saco, me la saco. Hoy me saco la camiseta. Tengo ¿Qué? una hija de Boca y un hijo de River. Es muy complicado lo que me está pasando. A uno y uno. Bien, me voy a las redes, no me voy a las redes sociales, pero abro las redes sociales porque oh, te quiero leer. Hoy quiero leer todos los comentarios arroba, desayuno, ok, nuestro hashtag es desayuno americano. ¿Fue penal? No fue penal. Nah, no fue No, va a ser penal. No penal. Ningún lugar ¿Y del mundo el bar? no para, En ningún ¿Qué lugar pasó del mundo, con no. el Hoy, ¿Qué hoy se cobran esos penales. Ah, bueno, hoy entonces se para penal. Para los que jugamos al fútbol, para los que sabemos de fútbol, todo, esas cosas no, no son, son penales. Si o sea, quieren, no vayan cobrados. y jueguen a la Playstation, Carlitos, y ahí ganan. Pero eso no es fútbol. Dejá de probar. Una vez Pero... realizado el golazo, porque ah, si no si no metías en penal. No, Un penalazo, penalazo. penalazo, penalazo. Ah, ¿Cómo penalazo? Bueno. Bueno, pero, una, pero vamos a la, la, la, vamos sí, a la, la provocación. La camiseta, Hubo provocación sí, que desató claro. este escándalo. Sí, pero pará, esto tiene una historia. Porque está bien, lo de Palavecino estuvo mal y de hecho lo vuelve a decir el propio Enzo Pérez, Elzo Pérez como bueno. capitán, que no estuvo bien Palavecino. Pero esto tiene una historia. Dos historias. Ay, no. La primera... ...cuando el señor Figal durante la semana... ...dijo que iban a tratar de hacer un buen partido en el Gallinero... ...punto uno descalificando el lugar... qué Pero déjenme terminar. terminar! ¡Qué culpa tiene Figal que hayan perdido con Peñarol en los 70! ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y la segunda es cuando el señor Vázquez... ...delantero de Boca... Es cambiado, delante de la platea San Martín, el señor hizo el gesto de pecho frío. Entonces, pero quizás lo hizo por él, jugó, si no jugó. Quizás lo hice por Me gusta, me gusta. Ustedes justifican todo. No, no, no, no, no, no no, lo que te digo. Pero bueno, no, pero igual. No, no, ¿Les no, me, parece? Nos estaban viendo en el mundo, ¿no? ¿no? Es un súper clásico. El mundo. Clásico. Un el un mundo estaba viendo este re partido y el papelón. Mira, ahí lo tenés, Pamela. Mira, ahí lo tenés. Al señor Vázquez. Mira, ahora vas a ver. Ahí está, ¿ves? ¡Ay, se estaba sacando una amiguita! Ah, ah mira vos, se estaba sacando una También amigual. es provocación, pero bueno, yo sé, estuvo llena de provocación. Bueno, Hablemos Pamela, del arbitraje. Eso, Pamela, insisto, yo no voy a defenderlo a Palavecino, porque me pareció que entre colegas no, no se puede hace, No se hace. No se hace. Ah. Ahora, hubo situaciones que ameritan ser revisadas, esto es verdad. ¿Cuáles? A ver... Y, por ejemplo, esta del todas, señor Todas, ¿eh? Charlimón, sacate ¿tiene? la camiseta. Todas las camisetas. Ah, ah, bueno, ¿No me puedo sacar la no, camiseta? No, no te la a que, no te la sacas. Pero sí podés pasar pero, información. Claro, pero sí, pero... Claro, porque hay, hay, que, hay que tener un, un no, código... No que en el cacareo ese, que no entiendo. No, no, es el sonido, es posible, el sonido, es posible. tiene la camiseta de la que perdió ayer. Está mezclado. La, la cuestión es que para el 50%, que son los de Boca, no fue penal, para el 50% los de, de entonces River penal. No nos vamos a poner nunca de acuerdo, porque el país vive el fútbol... ¿Para eso está el bar o no? Es el equipo que más penales tiene. Sí, Después de 27 fíjate. partidos que no cobraron ninguno, pero, mirá, yo no soy ni de boca ni de River, pero esto no es penal porque el fútbol es un juego de contacto. Bueno, tiene pero, que tener la fuerza necesaria pero, para voltear bus, al juego. Hagamos una cosa: mirá, si yo le hago así a, a Carlitos, no le pasa bueno, nada. Pero te hago una si pregunta. le hago así a Solari, te te está hago, tirado ahí sí, 15 minutos. Pero te hago una pregunta: en el Mundial nos han dado algunos penales que no los hubiésemos cobrado oh, Dios, nosotros. Hubiésemos ¿Por cobrado. Qué? Porque el fútbol hoy va a esa tendencia en Argentina, como todo se discute y como vivimos bajo tensión y todo el mundo. Mundo peleándose y agresivos, y nadie confía en nadie. Todo el mundo cree que es un robo. En el mundial, este penal te lo cobran. Paulo, si el jugador de no Boca estamos, está un poquito no, no, no. distraído, Paulo, Carlitos, decí la verdad. Y ahora, sacate la camiseta y decí la verdad. No puedo sacarme con la camiseta. No, bueno, no, te la saqué, pero voy a morir con, con la camiseta. Un puesta. Arbitro normal, este partido, Boca, lo ¿Qué empata, es un árbitro normal? ¿Boca lo empata o lo gana? Porque en su día se tenía que haber ido expulsado a los cinco minutos del segundo tiempo pero, perdón, y quedaba ah, No, sí, como en Boca, perdóname, el señor Herrera. Es un árbitro normal. Quiero con gravedad, porque es que un, un partido normal? sin tratar de muñequear bueno. para un lado, muñequear para el otro. El árbitro sacó amarillas injustificadas al comienzo del partido y después decidió que el partido termine, tenía que terminar una... de 11 contra sí, 11. Pero, sí, madre, ¿no? No expulsó el 11. Su madre el Obeliboy. El El eso. El Obeliboy. Los lo que fueran, no importa. Ah, bueno. Pero a vos te Chicos, benefició eso. Pues, no, no, no, que para, en lo que va del campeonato, River tiene nueve penales. Pero nos pasamos 27 rechas. Sin Penales. que te cobraran un penal. 27. Un penal. Está bien, pero pregunto, ¿no? Porque está, están, la, digo, la mitad enojada, la mitad está contenta. Bien, hijo, ¿eh? pero la información es clave. No deberían cuidarse todos los jugadores en un partido sí, tan obvio, sensible, sí. más allá de que el árbitro también es hay cuestión, que analizar su actitud. no es, es jugadores, claro. no es clave no dar motivo para que te cobren un penal, también sí, no es parte sí, de la sí, estrategia de no, juego. Obvio, obvio. Lo es que como el árbitro venía muñequeando tanto el partido, es probablemente que un defensor de Boca pensó, bueno, lo toco apenas, total no va a cobrar, si no lo expulsó a Enzo Díaz, no lo expulsó no, a Campbell. Y otra no cosa, no el otra, cosa, 98, otra cosa en el fútbol argentino, cosa no, no, no, no. que no pasa en el fútbol del mundo, creen que a partir del minuto tal no se puede cobrar un penal. Y si el penal es en el minuto 92, hay que cobrarlo. Pero un penal no